partida y la voy a subir a youtube con el título tengo que linear contra dros lineo contra dros y pasa esto te puedo hacer preguntarme sí, no. este? no. <risa> confabulación no. de pija ¿huy este? alaki aquí mata Lo no mata. ¡Toma, no joda! Presionar E para empezar el juego, ay, coña de la madre. Que como golpeas, te haces la paja, podrías pintar el techo, no joda. tan rápido! Me cago en Dios. Me vuelvo a cagar en Dios. Ya sabrán no lo había visto. O que é que você <risa> Otra vez tiene flash, let's go. ¡Cerga! El coño de tu madre. <risa> Ludens Este criminal decidió que Este de de chabón piensa que O sea, contra Popilao y Leona Ludens va a ser el mejor ítem. Lo bueno es que si el Boliviar está por acá arriba Mi jungla, mi hermoso jungla, mi queridísimo jungla Se va a hacer el dragón de bot Obviamente no se va a hacer el dragón de top Porque no hay dragón de top Ok, Boliviar está abajo, lo voy a decir de que yo tiro torre. ¿Y cómo golpeas? Si haces la paga, podrías pintar el techo, no jodas Ups. Quiero esto o quiero esto. No, quiero esto. No, pero para arriba. Ah, estaba toca acá, no lo vi. Perfecto esto. Presionar si E para empezar el juego, guay coño de la madre Ah bueno 5 personas en top No jugó boludo, que bien Me encanta que le hagan eso a los modos Que juegan el campeón más rato del juego Y como golpeaste, haces la paja Podrías pintar el techo, no jodas ¡Wow! O sea, que no puedo creer que el chabón se esté armando... Se ha armado Ludens. O sea, posta que no lo entiendo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! <risa> ¿Cancelaste la ulti, boludo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo cancelaste la ulti así? No tenés match. <risa> Ay tank. Me cago en tu hermana Te no. moriste Bueno Me sumo, me sumo, Empezar el juego, ¿eh? coño de la madre. No, no tengo mana. El de Andrés, el de la puta. Vale, no. <risa> Imagínate que un tanque haga el triple de daño que un, que un mago de control. Imagínate.